Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Ustedes saben que para nosotros es un compromiso con todos ustedes llevar informaciones de primera mano y de manera muy puntual y precisa. Evitar confusiones que suelen ocurrirse por aquellos llamados youtubers, personas que aprovechan las redes sociales para confundir a la población, especialmente en el tema migratorio. Nosotros tenemos un compromiso sagrado con ustedes que son nuestra audiencia de desmontar esos mitos, romper esas falsas expectativas que pudiera usted tener con obtener una visa o cualquier proceso de trámites migratorios. Para esos fines, nosotros cada día tenemos la visita del licenciado Lenín Francisco, un abogado experto en asuntos migratorios con más de 25 años de ejercicio del derecho migratorio. El CEO de la empresa central de Visa, que nuevamente está por aquí con su audiencia. Lenín, nuevamente bienvenido <risa> a este espacio. Siempre feliz de estar con todos ustedes en este espacio de migración en Enfocados. Eso es así. <risa> Lenín, nuevamente se aprovechan las redes sociales, se aprovechan mecanismos de conexión y contacto que tienen con la audiencia para confundirlo, crear falsas expectativas y no solamente eso, provocar pérdida muchas veces económica en los ciudadanos. Lenin nuevamente sale a reducir otra fake news en las redes sociales anunciando una supuesta fecha de para cuándo estarían disponibles las visas de paseo, visa de no inmigrante a los Estados Unidos, Lenin, creando toda una confusión de años, de años tan lejos, donde usted pudiera perder las esperanzas de obtener una visa de no inmigrante. Así es, así es, Robert. Pues vamos a contestar aquí hoy la gran pregunta del momento. ¿Cuándo va a comenzar la embajada americana a dar citas para visa de paseo? Y la respuesta, mis queridos amigos, es que no será para 2024 ni 2023 como mucha gente o abogados o asesores están diciendo. La verdad es que ya la Embajada Americana se está preparando para dar apertura, Robert, a las visas de paseo, atención, para este mes de marzo o abril del 2022. Esa es la gran noticia. No se ha hecho oficial, pero de fuentes muy cercanas y confidenciales y confiables, tengo la información que comparto con todos ustedes de que ya como el país ha quitado muchas restricciones y el tema de la pandemia ha logrado controlarse significativamente aquí y en gran parte del mundo, ya se está preparando todo para ese gran anuncio. Repito, que el gran anuncio de la Embajada Americana para aperturar citas de visas de paseo se hará en este mes de marzo o abril del 2022. Significa, Robert, no estoy diciendo que van a dar cita para marzo y para abril, sino que en marzo y abril se dará la apertura, el anuncio, el aviso de que ya a partir de ahí los viejos clientes y los nuevos, es decir, aquellas personas que tienen procesos abiertos hace tiempo sí. esperando y aquellos que están esperando por iniciar, podremos entrar a la plataforma del consulado americano y podremos fijar citas para este año sí. 2022. Así que no se lleve de, de esos rumores y de esas personas que dicen, incluso en importantes medios de comunicación, que, que ya se están llenando las citas del 2024 Que la gente debe salir corriendo sí. Porque si no se van a poner para el 2025 Son estrategias absurdas, bajas y poco éticas Aquí tenemos siempre el compromiso de ser éticos y transparentes con todos ustedes Y es como les digo en este momento no hay citas para ninguna fecha, sí. pero pronto se avecina la apertura de las citas y eso esperamos que suceda, mis queridos amigos, ahora en marzo o abril del 2022. Lenín. Mira qué pasa, hermano, y yo quisiera que tú me permitas, porque tú siempre tratas de ser lo más conservador posible. Pero no es posible que a un ciudadano se le diga de una fecha de 2024, cuando estamos hablando de que ya en este 2022 se puede tener esa oportunidad, Lenín. Y Yo creo que es un abuso porque usted está jugando con el sentimiento, la intención de un ciudadano de conocer los Estados Unidos, ese sueño americano que todos tenemos de visitar los Estados Unidos, Nueva York, la estatua de la libertad y demás. Entonces, Lenin confundir a la persona de esta forma creo que es una jugada muy baja, que no debería pasar en ningún tipo de asesor o persona que tenga algún tipo de información en los temas migratorios. Ahora, Lenin, yo creo que lo que usted está diciendo hoy aquí es una primicia y es muy importante, ¿Qué puede seguir luego de esto y cuáles serían los trámites o procesos que tú entiendes que ya deben ir iniciando los ciudadanos? Y de manera muy especial, esos que tienen todos unos años esperando luego de la pandemia poder visitar los Estados Unidos, Lenín, por favor. Ciertamente, es muy importante lo que tú señalas, porque no es necesario ser abogado de migración para saber que se avecina un cuello de botella. Sí. ¿Qué significa esto? que inmediatamente la embajada americana anuncie la apertura de las citas de visa de paseo, pues muchos solicitantes nuevos y viejos van a acudir a las oficinas de los abogados sí. y asesores a llenar trámite. Yo pienso que es muy saludable y muy inteligente que aquellas personas que están preparándose para hacer solicitudes de visa de paseo comiencen desde ahora, desde ahora, Robert, Hacer las diligencias de sacar o renovar el pasaporte, sí. de reunir alguna documentación, de buscar la orientación de los expertos para que en todo lo que podamos avanzar lo vayamos haciendo. Tal vez, como digo yo sí. y, y estoy haciendo con mis clientes, tener ese perfil ya sí. totalmente listo, preparado, con su impuesto pagado para que el día en que ese sistema esté dando citas, para que el día en que el consulado anuncie, pues ya vamos más adelantados y sea cosa de entrar y tomar citas antes de que se pongan muy lejos. Lenín, mencionaste algo que sé que a muchos de nuestros televidentes le llama la atención y los que están con nosotros en nuestro canal de YouTube Enfocado TV. Lenín, esos que ya tienen sus impuestos pagos, que tenían cita pendiente, que fueron propuestas por la situación ya que tú has estado explicando, ¿cuál sería la suerte de esto, Lenín? Bueno, si no han caído en malos consejos, ojo con esto, sí. si no han caído en malos consejos, ahora cuando se inicie eh, el, el sistema de, de entrevistas sí. podrán entrar a sus perfiles y volver a seleccionar una fecha correcta. Okay. He dicho, si no han caído en malos consejos, porque la práctica de que déjame entrar al sistema y tomar una cita para el 2024, eso te causa, como hemos dicho en otros programas, en, en otros programas, sí. en este espacio, que usted puede haber agotado la, la, la cantidad de citas que el sistema te permite, sí. que son solo tres oportunidades, y si te pusiste de loco viejo a coger fecha y ya agotaste tus tres posibilidades, posiblemente no puedas poner una fecha cierta y tengas que volver a pagar el impuesto para poner tu cita. Lenín, <ríe> creo que es necesario hasta aquí hacer una pausa, Lenín. Porque creo que tenemos que hacer una pausa para poder venir a orientar a tu audiencia cómo actuar luego de esto, porque tú has dicho que si han habido mal manejo, mal asesoría... Sí, sí. Sí, sí. Malas orientaciones, usted pudiera estar corriendo el riesgo de perder su dinero y perder un espacio para una cita. ¿Qué te parece? Con mucho gusto, Robert. Hacemos nosotros una pequeña pausa para venir con esta orientación, ¿eh?